Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional, y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. La brecha de la confianza y las desigualdades de género. Una nota de Elisa Damour, psicóloga clínica y autora del libro Bajo Presión, frente a la epidemia de estrés y ansiedad en las niñas. Eh... Entre otras cosas, en esta nota describe la diferencia que hay en cuanto al rendimiento y las exigencias que hay para los hombres y para las mujeres en los procesos de aprendizaje o en los procesos de evaluación. Eh, entre otras cosas, señala que muchos de sus pacientes, de manera constante, señalan que sus hijos varones hacen lo solo lo suficiente para quitarse a los adultos de encima. Mientras que sus hijas se esfuerzan incansablemente, decididas a no dejar lugar al error. También menciona que en, en las escuelas se podría ayudar a los hijos a desarrollar confianza. Y que en las hijas, en, la, en las mujeres, podrían perder la oportunidad de adquirir confianza en sus capacidades si confían únicamente en el largo de empeño intelectual. Y también habla de que los padres y los maestros deben dejar de aplaudir el trabajo excesivo, ineficiente. Aunque éste dé como resultado buenas notas. Varias aristas en esta, en esta nota muy interesantes. Y esto relacionado a los ámbitos de educación, a los procesos de aprendizaje y al coaching. Lo que me trae como reflexiones. ¿Qué tanto estamos trabajando en el desarrollo de la confianza de las personas, de los chicos o adolescentes, en estos procesos de aprendizaje? ¿Qué tanto tenemos el foco puesto en solo el resultado y las buenas notas y por consiguiente hacemos que trabajen de manera excesiva e ineficiente? ¿Y qué tanto al trabajar en este desarrollo intelectual y en, estos, en estas tareas y en estas buenas notas, perdemos el foco en que adquieran confianza en sí mismos. Ahora me gustaría saber qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.